¿Tenemos que desinfectar nuestros comestibles? El coronavirus muere en el papel y en el cartón en alrededor de un día a temperatura ambiental. Desinfectar los comestibles hará muy poco o nada para disminuir el riesgo de infección. No es un buen uso de nuestro tiempo y energía. Si queremos desinfectar una superficie, por ejemplo, en la cocina o el baño cuando tenemos un familiar infectado, lavar esta superficie con jabón común o rociarla con alcohol al 70% matará al virus.